El tema de, de seguridad y de los niños este, es un súper mega tema, este, para Ciudad Juárez especialmente. Eh, lo que ustedes proponen también tiene una razón muy poderosa. Eh, yo creo que también como los otros dos hay que hacer ajustes, ¿no? Este, pero tienen mucho, mucho, uh, mucho potencial. Este, yo también los voy a estar invitando para que podamos ajustar algunos detalles y podamos llevar a otro nivel este proyecto y los vinculemos pues con actores que están en el día a día en estas áreas y bueno pues el tema también de la alimentación y, y de aprovechar eso para generar economía local pues es otro súper tema no sé cómo le hicieron para escoger estos temas tan de tanto impacto, o sea me refiero porque tienen un nivel de impacto muy alto y reitero hay que ajustar algunas cosas, eh, en, lo, en lo que estuvimos poniendo de los rubros o las rúbricas, este, pues había varios empates, entonces realmente quedaron así como muy pegaditos. este Y bueno, pues uh, pues es que hay mucho empate aquí. Este, les voy a comentar directamente el, el proyecto que a veces no me pasa como mis Universo ya saben que. Luego cambia esto. Pero, Omar, ¿te sí, parece si te nos dice un testimonio por equipo pues y lo hacemos? Sí, sí. Ahora vale, ¿sí? perfecto. Vale. Mientras sigo haciendo cuenta. A lo mejor cambia, ¿no? el Excel. Sale, dale. dale. Nadie, nadie mencionó, de cuando creo que Omar o Luis les preguntó de la validación, ustedes hicieron una campaña de crowdfunding utilizando eh, las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook. Eh, ¿Quién fue el que recaudó más? El, ¿En qué equipo nos puede hablar que recaudó más de mil pesos en, en estos tres días? Y la mayoría tuvo más de 300 interacciones, pero ¿quién fue el equipo que recaudó más? ¿Ustedes saben? No sé si seamos nosotros, que tuvimos 1,277. Muy bien, Alina. ¿Qué se siente tener un poco de dinero en la bolsa para decir una idea de intangibles? Ya tengo el dinero para iniciar mis primeros pasos. ¿Cuál, cuál es no. tu sentimiento y agradecimiento con la gente? Sí. Pues se siente muy padre porque, o sea, así hay amigos que me dijeron, o sea, pues ahorita no puedo depositarte, pero cuenta conmigo como voluntario. Entonces, sí. ajá, a veces hasta no es el dinero que me están dando, sino que ya me dijeron, a ver, cuéntame más, o sea, yo qué puedo hacer para ayudarte. Pero el y tiempo porque... de alguien más es dinero también, ¿no? Finalmente van, uh -huh. están en vez de hacer algo más que quieran Muy bien, Alina, felicidades a tu equipo y a todos los demás. Sé que todos juntaron algo, no hubo un equipo que no haya recaudado algo de dinero. Este, o no recaudaron dinero, pero recaudaron voluntariados para sus proyectos. Entonces, eh, quisiera comenzar con el equipo, el primer equipo que habló, ¿quién, quién nos quiere dar su testimonio de esta experiencia? De... Fue un mes intenso, ¿no? Nos veíamos los martes, tres horas, y aparte de trabajar con sus equipos. ¿Qué es lo que se llevan? ¿Qué es lo que aprendieron? este del equipo 4 quien ojalá pueda hablar alguien más que no sea quien, quien dio el, el, el, el pitch para que escuchemos a alguien más del, del equipo o ustedes deciden o no, no hay ningún problema Hola Hola, Hola ese del es equipo 1 ¿Qué tal Mauricio? Pues buenas tardes. Eh, ya había comentado eh, no, iba disculpa que... discu discu Sixto estaba hablando Mauricio. <risa> ah, okay, claro. ahorita después sigues tú Okay. No te preocupes, estás sí, sí. ya emocionado. Sí, estaba emocionado, Sixto. Bueno, este, pues realmente me quedo sin palabras. Eh, es una experiencia que pues, no todas las personas pueden vivir, no todas las personas creen estar capacitadas o tienen esa valentía de arriesgarse a poner un poquito más de su tiempo, de valor y todo eso. Eh, se me figura que es un... Bueno, no se me figura. Puedo afirmar que es una experiencia en la cual fomentas más tus valores y te impulsa a tener que contribuir y a generar más interacciones con otras personas para entender cómo, cómo una, una presa, una semilla, tiene que hacer raíces y luego comenzar a germinar. Porque pues muy pocas personas han tenido esa fortuna de ya tengo todo el dinero y ya lo puedo establecer. Muchos han tenido que iniciar desde cero, teniendo que hacer interacciones para tener fondos de ingreso. Y esto es lo mismo que se nos presenta a nosotros. Uh, también me gustó mucho la parte de la interacción, de todos los consejos que nos dieron eh, también la, las conferencias de, de Microsoft, de, de los jóvenes. Te quedas pensando que pues son consejos que realmente son muy útiles para la vida. Muy, muy.. Quiero ser muy específico en que muy probablemente no establezcas un negocio, pero cuando estés involucrado en un equipo de trabajo, tengas alternativas, seas un poco más ingeniosa. Ah, yo aprendí esto, podemos hacer esto, podemos hacer una lluvia de ideas, etcétera. Es algo que me gusta mucho porque amplía tu criterio y, y pues nada, es lo, es lo que me gustaría lo que contribuir. Muchas gracias Mauricio y que ese entusiasmo siga, la verdad, este de todos ustedes, lo vimos desde el inicio los que se quedaban al final, porque creemos que todos tienen una capacidad para ser agentes de cambio, de hacer la diferencia, pero no todos se suben al ring. Ustedes decidieron este mes de donar su tiempo muy importante y hacer la diferencia, marcar. Ustedes son los que pueden sacar adelante Ciudad Juárez, México y Latinoamérica. Entonces, no todos, cada quien toma, yo creo que un mal momento te puede convertir, tú tomas la decisión en tu, la peor versión de ti mismo la mejor. Ustedes decide, decidieron ser la mejor versión de ustedes mismos en capacitarse identificar y poder ayudar en las problemáticas locales. Muy bien, Mauricio, y felicidades a todos los participantes. Sixto, y paso, me gustaría darle la palabra después de Sixto a una luchadora. Este, por ahí tenemos a más, tenemos a Dioselín, a Lina, este, Michelle. Michelle, este, me gustaría que alguna de ustedes también nos pudieran, nos pudieran compartir. Pero te paso a la palabra, Sixto, tú que ya habías levantado la mano. Pues nada más para... Para agradecer, el programa pues estuvo muy completo. Eh, al principio sí fue así como el tiempo, pero pues estuvimos trabajando. La verdad mi equipo estuvo eh, bien organizado porque todos hacían como el esfuerzo de, de poder como colaborar y de poder organizarnos en los tiempos. Creo que sí fue un reto, un reto muy grande y al final sí logramos nuestros objetivos. Entonces eh, yo me siento como... Eh, que hicimos un buen programa, a pesar de los tiempos, y, y nada más, pues, felicitarte felicitar a todo el equipo que colabora en, en el programa Ya es la Lucha, y nada, solamente eso. No sé si alguien de mi equipo igual desea abordar algo, algo más. Muchas gracias, Sixto. que quiero recordar igual, te agradezco mucho a Amner, a Mario, a Karen, a Carolina. A, los, a Amner y a mí nos estuvieron viendo, pero detrás, pues, tenemos a Karen, a Carolina, a, este, a, a Mario este no, no se me está olvidando son son es que somos ya varios <risa> es Karen Carolina eh, Mario Marilena este y Amner muchas gracias también porque lo que sí, no padre también fue como eh, acoplarnos a esta nueva moralidad no el, el estar como interactuando ahora en línea ah, y en WhatsApp y no WhatsApp Face tuvieron ¿tú? un Mar, Amner les estuvo marcando como coach ahora sí de, de lucha sí. no le estaba marcando los pasos a diario muchas gracias, seguirlo si no bloquear el grupo de WhatsApp. muchas gracias. No, al contar, encantado. Esperemos este, seguir colaborando con, con ustedes, dándoles igual, vinculándolos igual con, con Omar, quiero volver a agradecer y a Luis, a Microsoft Textpark y a, a Match. Este y quiero hacerle la palabra a alguna luchadora o alguna eh, a, a, a alguna de las representantes porque creo que nos hace falta una más, pero. No sé, Michelle, Jocelyn, Fátima, quién, este, Alina, eh, les he dado la palabra. Como que si quieren poner la manita así que ya sabemos quién. No sé, Jocelyn, Michelle, Alina, Fátima. ¿Qué tal? Eh, bueno, pues a mí me dio mucho gusto participar en este programa. La verdad, eh, me dio mucho gusto participar eh, principalmente con Alina, Michelle y Sixto, que aportó muchísimo. Este Sí, al principio sí como que quedamos muy despacito y ya después eh, nos apuramos mucho. y La verdad, excelente colaboración y más el programa. Me, me gustó muchísimo el tema y... Yo creo que es algo espectacular que pudiéramos que pudiéramos llevar a cabo, la verdad. El tema de los niños que son nuestro nuestro futuro eh, y más que es el tema de prevención. O sea, podemos evitar y cambiar eh, muchísimo el futuro de, de, de estos jóvenes para que algún día puedan pues van a hacer grandes cosas, ¿no? La verdad, a mí me, me ha gustado mucho. Si sí, es un reto. No había participado en un programa así antes. Y la verdad, está, está excelente. Muchísimas gracias. Ah, muchas gracias, Lín. Y les quiero avisar que les tenemos una sorpresa también. Ya van a tener acceso al grupo de Movimiento de Luchadores Sociales, donde tenemos de más de cinco países, principalmente Latinoamérica y de más de 50 ciudades. Para que encuentren otro luchador, Encuentren otros proyectos que a lo mejor del mismo tema que están llevando en Perú, en Colombia, en algún eh, otro estado de la República Mexicana, o este, compartir casos de estudio, compartir ideas locas y que puedan generar esa comunidad entre ustedes mismos, ¿no? Entonces, este, bienvenidos, ya van a ser bienvenidos, también les vamos a pasar ahí el, el URL. ¿Alguien más por final? Eh, de preferencia, luchadora que quiera hablar. Este, y ya pasamos Omar y, y Luis que ya, ya nos tienen en la primeros lugares. Lorenzo, quieres, Lorenzo querías hablar. No sé si alguien más, Michelle, Alina y Fátima, ¿no? Bueno, te paso la palabra Lorenzo. Ok, no pues. Primero que nada agradecerles a todos de parte de, para el equipo de la Lucha y también para para Match Microsoft. Este la verdad es que ha sido un programa que, que sí tuvo sus retos. Tuvimos nuestros retos en el equipo. Al principio, como comentaban, tuvimos algunos problemitas de organización. Este, incluso hasta el final también. Este, algunos batallaban a veces con el tiempo pero pues a yo salió todo adelante pudimos este, terminar el proyecto y agradecer a mi equipo que, que estuvieron muy pendientes y la verdad que creo sí puedo decir que se la rifaron en, en el equipo también entonces estoy muy contento con mi equipo y con todos los que estuvieron participando en este en este reto y pues darte las gracias a ti Lucho por toda la atención y a Abner que estuvieron también ahí este muy este cómo se llama pues sigue sí, dándonos el coach el coacheo todo, este, todos los días entonces, pues muchas gracias por eso y pues la verdad que fue una experiencia muy padre. Y no me arrepiento de haber entrado a, a este reto. Muchas gracias, Lorenzo. Lo que no sabes es que día a diario les vamos a estar a las 5 de la mañana y le acaban de entrar un programa más intenso. Es de alto rendimiento, nada, no es cierto. Ya somos... Con gusto ahí, nos seguiremos viendo. Ahora sí, Omar, este, listo. Estamos queríamos escuchar las palabras de los participantes. Muchas gracias. Y bueno, recuerden que este programa, un objetivo principal es que es, es generar más vinculación y colaboración. Y um, sé que todos estuvieron trabajando en sus currículums en LinkedIn este, para que tengan más visualización, sobre todo en la industria, en las empresas. Y bueno, este componente de emprendimiento también era bueno, importante, porque sabemos que ustedes quieren pues proponer este a, cambios sociales, ¿no? Pero en el tema de la industria, que fue la primer parte, yo quiero agradecerles, este vamos a tener una grabación, pero agradecerles a Zaira Gallegos de Manpower, que, que estuvo impartiendo las sesiones de los retos de talento, a Julio Chu, eh, presidente de Cluster Bio, El Paso y de, de Ceiza, que también estuvo en una de las sesiones impartiéndonos. Pues a todos aquellos si que recuerdan la historia de la industria de, de México y de Ciudad Juárez, muy interesante. A Orman Milán, que también estuvo participando. Este Orman está a cargo del programa Bridge Accelerator y Orman este, en algún momento fue eh, directivo de innovación de Sony en México. Javier Acosta de Mecatronics, que nos estuvo compartiendo tanto su rol de emprendedor como las, los proyectos de tecnología que desarrolla en Juárez. A Joaquin Sis que, que nos estuvo acompañando eh, respecto a, a... ¿Se acuerdan cuando nos platicaba él cómo llegó a estar en, en, en estos uh, juegos virtuales en Canadá? Este, y cómo desde la parte creativa artística se metió a ser Project Manager, Manager del de juego de FIFA a nivel global. Este, a JJ Delgado, que es el National Technology Officer de Microsoft, que también nos estuvo compartiendo proyectos de tecnología aplicada en la industria. A Omar Carmona, que es el director de Value Added Academy con el tema de, de Lean este de Project Management. Guillermo Asiaín, como un emprendedor local que tenemos, cómo se conecta a la industria. A Rudy Vázquez, que es el subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico también en su rol de su.. Uh, como un administrador de proyectos, los retos, oportunidades que hay. Y finalmente, Héctor Gutiérrez, eh, que está en Southwest Maquila, y pues, es un asesor de varios proyectos clave que tenemos en Juárez, como el CITA, Centro de Innovación, y el Centro de Inteligencia Artificial, y con redes y varias organizaciones, que fueron este sus uh, sus mentores, sus uh, sus este, speakers en, en los diferentes temas. Y ahora, Carlos, este como lucho, gracias sí. y a su equipo. Sí. Y bueno, pues hay un empate entre, al menos directo, Pilotag y, y Mexicomercio. Están empatados. este Y bueno, pues el, el, el primer lugar en este caso es de Juaritos. este Y bueno, muchas felicidades. Y como dije hace rato, vamos a, a darle seguimiento a los tres. Porque los tres son buenísimos. Es cuestión por ahí de de ajustar unos detalles este pero bueno tenemos que escoger a uno ahorita es la verdad es que fue por un punto y muchas felicidades a los tres y particularmente a Juarritos este un aplauso y gracias a todos adelante Lucho ahí, te, ahí tenemos la, la presentación el podium <ríe> acabas de poner ahorita el primer lugar ¿quién, queda, ¿quién queda en segundo lugar entonces? Pues están empatados este sí. pilotag y, y nexi comercio ¿no? muy bien pues un aplauso a ellos igual vamos a enviarles Ahí, ahí les enviaremos su, su reconocimiento. Ahí va, de manera por la cámara. No se los vamos a enviar ahí por WhatsApp. Y este, perfecto, pues estuvo, les compartiremos también, les podemos compartir, ¿verdad, Omar, la, eh, las observaciones y cómo quedaron los puntos. Claro que sí. sí para sí. que veamos con transparencia, vean que, cómo quedaron las, las votaciones. Eh, eh, Omar, no sé, Luis, ¿quieren decir algunas palabras finales para este? Ya no, no más que, que estén al, al pendiente de, en sus WhatsApps para el día de la graduación del programa, este para poder ya cerrar este, esta fase no y este piloto. Y, y por mi parte, gracias a todos de nuevo. Muchas gracias. Piloto, que, que vayan piloto. buscando su, su mejor cubrebocas para la ocasión y nos vemos ahí con sí. a distancia en 15 días, con mejor de Dios. Perfecto. Y no se, no se vayan a salir todavía ver WhatsApp porque les vamos a compartir por ahí sus reconocimientos digitales y de los equipos tampoco se vayan a ir porque ahí les compartiremos su, este, su, eh, y si su PCA, su, este, ¿cómo se llama? Su estatuilla de, de primero, segundo y tercero. Bueno, en este caso no va a haber tercero, se les va a compartir el mismo, va a ser eh, oro y bronce para los dos equipos que empataron. Por mi parte, muchas gracias, este, Omar Ruiz, por la confianza de así de eh, coachar y tener este ring y este desafío de desafiar las habilidades y encantado de seguir participando. Yo creo que en Juárez podemos hacer muchísimas cosas que podemos validar en todos lados. Sigan adelante, siguen contando con nosotros, nos seguimos viendo. Muchas felicidades a todos los participantes y pues de nuevo igual agradezco a todo el equipo detrás del ring de Rin de dar la lucha. Este, y pues así, haz la lucha y ponte la máscara. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye.